Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Alfonso Zavala. Esto es Fit Rock. Y hoy es la primera transmisión del año. Y bueno, pues, el tema que nos van a presentar el día de hoy, dos, dos atletas wellness, es OnlyFans, eh, la red social OnlyFans. Y quiero dar la bienvenida a nuestra colaboradora, nuestra nueva colaboradora, que es Dani Águila. Bikini Wellness y FBB Pro. Y bueno, pues sin más, vamos a darle la bienvenida a Dani. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren todos muy bien. Muy buenas noches a todos. Y como ya lo dijo Zavala, eh, soy colaboradora ya con Fitrock vamos a empezar a trabajar. Y nuestra primera entrevista del año con mi queridísima, hermosa Francia Valdés. Ella es bikini wellness juvenil, eh, es de Nayarit, y el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser algo polémico, muchos van a entrar, eh, muchos están a favor, otros no, pero bueno, ya es percepción de cada quien. Y vamos a hablar de OnlyFans. A ver qué tal el tema. Vamos a esperar a nuestra querida Francia, que está eh, teniendo un poquito de... Eh, eh, problemas al conectarse pero bueno en lo que en lo que ella se conecta vayan enviando preguntas si tienen alguna duda yo voy a ir eh, con Francia preguntando más o menos qué es lo que piensa la página eh, vamos a hablar sobre algunas atletas que han decidido entrar en este rollo eh, el por qué, eh, si es es viable o no Vamos a hablar de muchos temas, pero por lo pronto empiecen a enviar mensajitos eh, y yo los voy a estar leyendo, vamos a estar respondiendo en lo que ella se conecta. Si alguien tiene alguna preguntita, pues antes de que entre mi querida Francia, pues vamos a resolver preguntas. A ver, ¿quién anda por ahí conectado? ¿Quién anda...? Vamos a ver. ¡Hola, Francia! Yo dije Francia, no, no te preocupes, ya estamos ahí esperando algunas preguntas de la gente que se está conectando, pero bueno, ya presenté, aquí está mi bella Francia, hermosa, preciosa, eh, ya les dije, ella es eh, competidora bikini wellness, juvenil, y es del hermoso estado de Nayarit. Bueno, a ver, primero Francia. Vamos a abordar, a ya abordar el tema OnlyFans. Vamos a esperar la respuesta de Francia. ¿Qué piensa de OnlyFans? ¿Qué piensa de OnlyFans? Pues, mira, es una plataforma que yo creo que si le sacamos provecho o si sabemos la manera en la que vas a, a utilizar la plataforma, es una herramienta que te puede servir mucho. Eh, si, si le echamos ganas y si tenemos realmente eh, muchos seguidores, podemos monetizarlo. Ok, a ver Francia, eh, ¿y qué opinas de las atletas que están en el medio de OnlyFans? ¿Por qué crees o por qué razón crees que emigraron? Perdón, no te escuché muy bien la pregunta. ¿Qué crees o qué piensas de las atletas que emigraron a OnlyFans, que decidieron abrir un OnlyFans? Pues simplemente eh, tiene que ver con la, con, la, con la mente, o sea, la conciencia de cada quien. Eh, me parece muy respetable algo que, que puede ser, sobre todo si te dedicas a esto, eh, sabes que el público que vas a tener es 100% visual y que todo el tiempo van a estar eh, viendo tu cuerpo eh, porque tú eres una manera de inspirar a la gente con el ejemplo. Entonces, el hecho de crearte un OnlyFans, eh, pues ya estás teniendo como contenido exclusivo para las personas. Entonces, ahí tú puedes subir tus fotografías eh, que no subas a otras redes, no precisamente tienen que ser desnudos, ¿sabes? Son fotografías que tú puedas, tus fans eh, puedan tener acceso solamente a esas fotografías pagando cierta cantidad y es una manera de generarte ganancias a ti con tus seguidores. Sí, exactamente. A ver, ¿y tú lo harías? La verdad es que sí lo he intentado, pero no he podido yo... Eh... Realizar el, el siguiente paso para los suscriptores, pero ya, ya lo he intentado y, y estamos en eso. Estamos en ¿Cuál? en... ¿Cuál sería el motivo por el que tú lo harías? Pues el motivo principalmente por el cual yo lo haría eh, sería porque he recibido muchas muchos mensajes en Instagram, en Facebook, en Messenger, a, pidiéndome que abra esa cuenta. Eh, entonces, si yo ya tengo como las peticiones, eh, ¿por qué no hacerlo? Si subo fotografías eh, mostrando mi físico en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, y no generan eh, ninguna ninguna ganancia en esta plataforma es una manera de hacerlo principalmente por las peticiones que me han hecho y, y de manera secundaria pues sería para para generar alguna ganancia de lo que yo lo que yo invierto también en cuanto a gimnasio en cuanto a comida en cuanto a suplementación es una no es muchos pero es una manera de, de generarte como una recompensa sabes? ¿Tú crees que realmente sea eh, una opción viable para económicamente pues, y dar un despunte? Pues Yo creo que depende de, de cómo vayas creciendo, ¿no? Es como cuando recién abres tu Instagram, que vas empezando con los seguidores. Yo creo que en esta plataforma va a contar muchísimo el hecho de cómo te vendas, vaya, cómo te des a conocer. Eh, con tu público, eh, cómo el público hagas que te volteen a ver a ti y por qué se tienen que suscribir a, a ver tu contenido. Tienes que atraparlos, tienes que hacer que se interesen en suscribirse para tú poder generar más y más ganancias. ¿Por qué crees que la gente te pide eh, tanto el, el que tú abras un OnlyFans? ¿Qué, qué es lo que piensas que, que quieren ver más de ti? Yo creo que si bien he subido fotografías a, mi, a mis redes, me he mantenido en, en cierto margen de no mostrar por completo, vaya, todo. Pero yo creo que la gente lo que más me ha dicho o los comentarios que más he recibido es que les gusta mucho como el estilo, el estilo que tengo siempre me lo han dicho así como que es que tú, es que estás toda tatuada y aparte eres fitness y a que eres como, como mi crush, mi sueño y todo eso. Entonces yo creo que eso es como que algo que les gusta y les gustaría como tener fotografías solamente para ellos, que no estuvieran en mi Facebook, en mi Instagram, que fueran exclusivas, ¿sabes? Entonces, yo creo que es por ese lado, es por esa parte que ellos quisieran como que ya se abriera como este perfil mío ahí para poderse suscribir. El problema que te digo con la plataforma es que um, no es tan fácil como yo pensaba eh, tener la, el acceder a tener una cuenta ahí. Al menos no para mí, no se me echó fácil, pero pues en cuanto se pueda, se va, se va a dar. Y, a ver, Francia, ¿y tú, qué? tú Francia, qué sientes que tienes, eh, que no sea que, que te lo hayan dicho lo, tus seguidores, que puedes ser como un boom dentro de esa plataforma? O sea, ¿Tú consideras lo que te dicen ellos o tienes una imagen propia de, de, de lo que tú eres, lo que tú proyectas? Pues Yo creo que no me dejo llevar tanto porque me dicen, porque siempre he hecho como lo que se me da mi, mi regalada gana, vaya, pero pero creo que, que sería algo muy, muy, muy padre el hecho de, de tener una, un perfil en esa plataforma, porque... He visto muchos, muchos perfiles en OnlyFans y te, como yo te cuento, no precisamente tienen que ser desnudos, o sea, he visto perfiles de personas que son entrenadores, he visto perfiles de personas que son cocineros, que son chefs, que son modelos, este cantantes, tienen sus Only y yo creo que todas las personas tienen algo, un toque, un toque por el cual te atrapan y dicen yo quiero, yo quiero ver más sobre esta persona, entonces es, es como... Algo que todos tenemos y algo que los va a hacer que se suscriban. Pero, ¿pero estás de acuerdo que una vez dentro de, de, de la página, y te lo digo por experiencia, eh, tú puedes subir tal vez una foto, llamémosle eh, una parte erótica, erotismo, que vendas esa, esa faceta tuya, pero al final te ven. Y, y eres una mujer no, nada común, eres una mujer muy diferente, eres una mujer muy, muy sensual, que te vayan pidiendo y te digan, oye, pero pues que pago y quiero ver más. Eh, oye, vas a subir y quiero ver esto y quiero conocerte así y quiero hacer esto. ¿Qué harías o qué tanto no harías o qué harías dentro de, ese, de esa página? Yo creo que lo bueno que tiene esta plataforma es que tú puedes decidir hasta dónde te quieres mostrar y, y también tienes como las herramientas para acostumbrar o no acostumbrar a tus suscriptores a, um, hasta qué punto te quieres mostrar tú, hasta qué límite quieres poner tú. Eh, porque te lo digo que en privado, en mensajes de Instagram, eh, me han hecho ciertas ofertas de que vender las fotografías eh, sin siquiera tener la plataforma. no Entonces yo les digo, ¿saben qué? O sea, eh, hasta este punto mis fotografías al momento no son nada eróticas, porque eh, a veces nosotras lo hacemos eh, con el simple hecho de mostrar una fotografía en ropa interior para ver cómo vamos, o sea, pero la gente, no toda la gente lo ve así, ¿sabes? Hay gente que lo ve de, de manera erótica, como dices tú. Entonces, yo creo que ahí eso se va decidiendo conforme te vaya exigiendo tu público. Si tu público está dispuesto a pagarte más por hacer eh, fotografías eróticas y a ti te gusta, y tú te sientes cómoda con tu cuerpo y para mostrarlo, pues adelante <ríe> a generar mucho más. Exactamente. ¿Y, ¿Y qué piensas? ¿Tú crees que solamente un cuerpo fitness o un cuerpo trabajado, ¿pueden estar dentro de una plataforma así? No, para nada. Yo creo que al contrario. Al contrario, es muy raro que encuentres eh, un perfil fitness. Eh, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero anteriormente me pasaba mucho a mí que cuando yo estaba en las competencias, fíjate que no tenía tantos seguidores como los tengo al día de hoy. O sea... La gente no busca un cuerpo marcado, excesivamente marcado. La gente no, no está buscando un porcentaje de grasa muy bajito, este, en donde una vascularización eh, tremenda. La verdad es que no creo que sea el atractivo de todas las personas. A lo mejor, si yo me meto al perfil de alguien que sea fitness, yo voy, yo voy a decir, wow, o sea ese chavo está increíble. Sí, sí, me suscribo. O ese, ese chavo tiene los abdominales marcadísimos. Sí, me suscribo. Pero eh, los perfiles que yo conozco y los perfiles que yo he visto, eh, la verdad es que los más famosos mm, no son cuerpos fitness. La verdad es, son cuerpos diferentes, pero no están dentro del ámbito fitness, vaya. O no de competencia, como se pudiera decir. OK. ¿Tú crees que es eh, viable llevar los dos estilos de vida, ser un modelo OnlyFans y ser una competidora fitness? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Yo creo que sí se pudiera eh, sobrellevar. Mira, ahí tenemos el perfil de Majo. Eh, Majo yo la sigo desde hace un montón. Eh, he visto toda su, su faceta la sigo desde que competía en fitness figura. Entonces, eh, Majo es un claro ejemplo de que ella un día dijo, o sea, ya, la verdad, las competencias, pues, no. este Ella tenía un físico cuando competía y otro físico ahorita que, que está eh, off-season, que ya no, no compite. Pero definitivamente dejas unas cosas para ganar otras, ¿sabes? O sea, ella cuando se retiró de las competencias, pues, empezó a generar y generar contenido y empezó a ganar mucho más sus seguidores. porque Entonces, es el... el la meta que ya tenía en ese momento y de mi parte, pues también, yo creo que también ya hace tres años que dejé de competir. No sé cuándo vaya a ser mi próximo evento. Por esta cosa de la pandemia no, no pude tener una buena preparación este año, pero eh, sin duda sí creo que se puede llevar el mismo... Se pueden combinar, vaya, tu estilo de vida fitness con, con ser modelo de OnlyFans. Porque eh, tú vas a tener a tu público y el público se va, a, se va a ir o sea, sobre lo que tú tienes que mostrar. Y claro que hay público para todo. Hay en gusto, se rompen géneros. Y por ejemplo, eh, tú tienes ya OnlyFans y decides regresar a competir. Por lo regular, el, eh, parte de nuestros seguidores son de los mismos competidores que te encuentras en, en los eventos. ¿Qué, o, o ¿Qué sentirías si alguien se te acerca de esos eventos que te sigue también en, en OnlyFans y quiere eh, como que pasar ese hilo de, ah, es que yo ya estoy suscrito a tu OnlyFans y se cree con el derecho de, de hacer algo más? ¿Qué harías? Pues yo creo que al principio se sentiría eh, incómoda esa parte porque es algo, yo creo que es algo que tienes que Prepararte de manera mental también al abrir este tipo de perfiles, no solamente es mostrar tus ganancias, vaya, eh, sino también prepararte mentalmente a que vas a ser un foco de atención a donde sea que vayas. O sea, llámese competencias, llámese al súper, a la calle, o sea, donde sea que vayas vas a ser un centro de atención y creo que es algo a lo que yo estoy acostumbrada mucho en mi ciudad, la verdad es que mi ciudad es muy pequeña y me pasa todo el tiempo a donde sea que yo he ido. Lo malo aquí es eso que dices, el exceso de confianza y de que muchas personas lo toman de manera diferente o abusiva. Entonces ahí ya no está chido y también en la calle ya no está chido que de repente quieran como sobrepasarse. Vaya, a mí, que es una ciudad muy pequeña aquí, o sea, y no tengo only fans de repente iba a la calle y me tomaban fotografías y me las mandaban de perfiles falsos. Me decían qué bonito te ves ahora. O sea, esto ya no está como muy padre que digamos. Fíjate, ahorita está leyendo una pregunta que me hizo Daniel Hernández uh -huh. eh, y me preguntaba sobre, sobre mi página. Y dice, te da miedo que te roben las fotos. Al final. Digo, estás tú dentro de una plataforma que se supone segura y, y tienes un, un eh, como un candado de decir, a ver, estas imágenes pertenecen a esta página. Si yo las veo circulando, entonces yo sé quién pudo haberlas eh, compartido. Entonces, aquí entra también, yo creo que eh, el que tú te asesores y estés consciente también de los derechos que tienes y cómo puedes defender en caso de que sea así. Entonces, yo lo que hago es que cada eh, eh, que se suscribe a alguien y, y me piden las fotos, por mensaje les digo, qué bueno que, te, eh, que estás aquí, muchas gracias. Te recuerdo que todo el contenido es exclusivamente de OnlyFans. No puedes ni, com ni compartir ni, com ni eh, dar, guardar las fotos ni mostrar ni comercializar etcétera con ninguna de estas imágenes porque entonces yo me amparo sobre una ley que se llama ley olimpia entonces si tú lo haces yo sé de dónde vino esa esa foto que puede estar rolando o, o, o, o por algún lado entonces tú tendrías esa eh, como ese candado para decir a ver esto es de aquí o sea, pondrías un límite, un alto y decir, sabes que no hagas esto. ¿Cómo lo manejarías? Sí, yo creo que definitivamente, eh, bueno, algo, algo, algo bueno que, que está sucediendo con todo lo de las feministas y todo este movimiento es que, eh, pues, ya podemos eh, denunciar ese tipo de cosas. Y eh, una de las grandes dudas que yo tenía acerca de la plataforma, ahorita que me lo mencionas, es acerca de ciertas páginas no te permiten realizar capturas de pantalla. Entonces, no sé si en OnlyFans eh, se permita eh, realizar capturas de pantalla, pero eh, es algo de lo que yo tengo duda. Y la verdad, ¿sabes? Yo creo que... No me importaría mucho si, si las fotos llegan a, a compartirse en algún otro lugar, no sé, en algún otro sitio, porque a fin de cuentas eh, creo que uno sabe lo que lo que está haciendo, entonces eres muy consciente tanto cuando ingresas a, a tener este tipo de perfiles, sabes Exacto. como la, las consecuencias que pudiera tener y hay que ponernos a pensar en los beneficios que tú vas a tener, pero también en los riesgos que corres eh, al abrir este tipo de perfiles, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que sí, también tenemos derechos y también eh, es muy aceptable y de manera justa que pongamos ese tipo de límites para que no intenten como sobrepasar o pisotear nuestros derechos. Pues mira, lo, lo que sé es que sí se puede dar, eh, sí se pueden guardar las fotos, se puede dar screenshot eh, solamente. Eh, digo, si subes un video, igual puedes hacerlo por medio de screenshot de, de imágenes, pero va a ser muy complicado y no va a tener una muy buena calidad de la foto el video, ¿no? Pero bueno, al final, como dices, sí es un, eh, es un riesgo. Y yo creo que de todo lo que haces, de todo lo que hacemos, sea cual sea, siempre tenemos que analizar beneficios y contras. Siempre, de todo. Ver las cosas positivas y negativas que nos van a traer. Al final, sí, cosas positivas, la parte económica, yo te, yo soy muy honesta y como lo dije, obviamente yo lo abrí por eso, se gana bien, muy bien, dependiendo cómo vayas avanzando, cómo vayas eh, eh, creciendo en, en la página, pero para mí ese es un, un objetivo muy claro. Me lo pidieron, sí, eh, eh, y lo estuve pensando y lo estuve analizando, ¿por qué? Porque yo tengo dos hijas. Entonces para mí era más complicado que de repente llegaran esas imágenes a compañeros de visitas o cosas así. Pero entonces decidí hablar con ellas y decirles, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, esto y esto. Y no tuvieron ningún problema. Me dijeron, va adelante, no pasa nada. Entonces el también estar tranquila por ese medio eh, creo que te da mucho más, más tranquilidad. Era bueno, ya subieron una de mis imágenes. Wow. Ah, ah, ahí, ahí, les, ahí, ahí les rayaron poquito. Wow, qué bien, qué bien te ves. Ya me dio un ganas de escribir. <ríe> voy, voy, voy. <ríe> Mira, yo de verdad, Francia, yo eh, creo que eh, te veo, a mí me encanta tu estilo, a mí me encanta cómo te ves. Eh, eh, para mí eres una mujer bellísima desde acá hasta, hasta abajo. Eh, creo que sí tienes muchos, muchos seguidores, que eres como el, el sueño, el cliché de es que el cabello negro, los ojos, la mirada, la boca, el cómo hablas, el cómo te expresas, eh, los tatuajes. Para mí, una, bueno, para mí, los tatuajes en una mujer son, bueno, muy, muy, muy, muy sexy para mí. A mí me encanta cómo se ven. Entonces, si te decides abrirlo, me voy a Nayarit y me tomo unas fotos contigo. Estás <risa> invitadísima, invitadísima a hacer una colaboración. Eso ya lo creo bien. que es algo que sí, ya lo habíamos platicado. ¿Te acuerdas la Eso vez pasada que yo y, y, y te no lo juro, sí si, si me, si me lanzo eh, si decides abrirlo y si no. En, en lo que lo abres, de todos modos las hacemos, y pues te doy tu parte de las ganas. Ah, mamá, sí, sí, me parece perfecto, sí. Todo lo que entre sí, es por super. esa foto, vamos, a mi Claro que sí. Ya, sí, ya, fíjate ya que Sí, fíjate que el, pro, el único problema era el que te comentaba yo acerca de las tarjetas de, de banco. O sea, ese es el único inconveniente que he tenido. Pero fuera de eso, el perfil en sí se creó desde noviembre. No sé por qué no me lo han borrado, pero o sea, tenía entendido que si lo creabas, eh, te lo podían borrar si no subías contenido. O sea, Ajá, la cuenta se daba como cuenta dada de baja y pues te, te borraban el, el perfil por no subir contenido. Yo... Eh, Creé el perfil el noviembre y subí una foto. Entonces, quiero pensar que por esa foto se, se guiaron y pues no me han comprado el perfil. Pero ya no volví a subir más contenido porque pues no tenía caso subir contenido sin tener fans, sin tener suscriptores. La parte en la que estoy ahorita como queriendo trabajar es en esa, en la que me den acceso a que ya se puedan suscribir todos. Entonces, okay. estoy como en esa parte. Eh, ayer recién envié otra vez mis datos. Y estoy esperando la, la aprobación porque dura de 24 a 48 horas. Ajá. Entonces, ya ahorita estoy esperando como el correo, que me llegue el correo para que ya me la aprueben. Es que te piden un número de, de la sucursal donde tú abriste la cuenta. O sea, donde, de donde está tu cuenta, te piden un número, no me acuerdo cómo se llama, switch, algo así, que es un número con letras y con guiones y bla, bla, bla. Es un número grande que solo la sucursal en la que tienes tu cuenta te lo puede dar. Entonces, a mí por eso me lo agotaron algunas ocasiones, porque me decían, no te puedo pagar porque no estás dada de alta todavía, tu cuenta parece como errónea. Entonces, ya vi y era ese número, hablé a la sucursal, me dieron el número y lo metí y ya lo, creo que al día siguiente fue cuando se, eh, se activó ya los pagos. Okay, okay. Sí, pues... A mí me, yo me quedé en el paso en el que te piden tu credencial, o sea, tu foto con la credencial y, y el foto de tu INE y, y enviarlas para la aprobación. Pero pues te digo, ya apenas la mandé ayer y a ver qué, a ver qué sucede. Ojalá que ya la aprueben. Pues esperemos que sí, Francia, esperemos que ya muy pronto podamos verte. Eh, yo, si lo haces, créeme que yo sí me, me, me estaré ahí suscrita contigo ah. para ver el, el contenido. Digo, al final, eh, eh, a, mí, a mí me gusta admirar mucho, eh, creo que más el, el cuerpo femenino que, que el masculino, digo, igual y muchos van a decir, uy, qué mal, pero no, no es tanto eh, por un, un gusto por género, o sea, me gusta porque el cuerpo de una mujer es de verdad para mí precioso, o sea, y no tiene que estar perfecto, para mí el cuerpo perfecto no existe, o sea, yo veo una mujer y, y, y por ejemplo, tu estilo y, y a mí, para mí es wow, es impresionante, y no tanto por, ay, es que Francia es 90, 60, 90, es perfecta y tiene nalgas y patotas y no, o sea, el estilo yo creo que me clavo mucho con un estilo y tú, y tú. para mí, eres una mujer muy, muy guapa. Entonces, si lo abres, ahí voy a estar presente. Tal vez no sea la primera porque ya tendrás fila. <ríe> en cuanto lo abras y tú lo notifiques en Instagram, créeme que te van a llover. ¡Pum! Muchísimas. Ojalá, ojalá, ojalá que sí nos puedan aprobar para hacer colaboraciones juntas. Y pues, ¿por qué parece? no? O sea, yo creo que a fin de cuentas eh, trabajamos en nuestro cuerpo, en vernos bien, eh, es nuestro estilo de vida, entonces, ¿por qué no sacar algo de provecho con todo lo que nosotros gastamos e invertimos en, en, eso, en eso, precisamente? Eh, sé que no es como mmm, una ganancia, o sea, nunca va a suplir tal vez todo lo que hemos invertido, o quizás sí, <risas> quizás sí, pero, o sea, sí, pero, pero va creciendo, ¿no? Poco a poquito. La cosa es que, que te quites como el tabú y, y el miedo de, es que qué va a pensar la gente si lo hago, es que ya me van a tomar como una cualquiera, es que porque realmente hay mucha gente muy cerrada, ¿sabes? No sé si te has dado cuenta que sacan muchos, demasiados memes sobre esa plataforma. Entonces, a mí, por ejemplo, aquí, o sea, no te imaginas la cantidad de comentarios morbosos que me han hecho así como de que, ay, ¿a poco que sí te animas a abrir Only? Este, pásamelo para suscribirme. O sea, también hay personas como que nada más te preguntan como por el morbo, ¿sabes? Sí, claro. Como para ver si, si lo estás haciendo, si les puedes hasta regalar una foto o algo de pruebas entonces es como que no, no te vas, ni siquiera te vas a suscribir cuando lo llegues, sí. <ríe> entonces hacen mucha, así como hay gente que, que te puede apoyar o que está dispuesta, a suscribirse eh, y para ver más contenido tuyo, así también hay gente que nada más lo hace como por morbo y tal vez hasta por hacerte sentir mal de lo que tú estás haciendo y hacerte sentir insegura, cuando en realidad pues uno no tiene pues de vergonzarse, la verdad yo veo la desnudez de una manera muy natural, entonces por mí así como que no, no es mucho problema y nunca lo ha sido, creo que todo depende de la mentalidad de cada quien y de la manera en la que te eduquen, Exacto. Eh, vivimos en una sociedad completamente de doble moral, porque eh, que está llena de prejuicios, de tabús, pero al final, si te das cuenta y analizas, la gente más prejuiciosa, la gente que más critica ese tipo de, por ejemplo, el contenido o una página así, es la gente que actúa así, con una mano hace algo y con la otra la esconde. Y, y de verdad, a mí me ha tocado mujeres en, en los gimnasios que me, me dicen, ay, ¿cómo vienes a entrenar así? Ay, ¿así te dejan? Oye, este, ¿cómo es posible que, que estés separado? Ay, ¿cómo es posible que hagas esto? Y te, y de verdad, literal, me las he encontrado en restaurantes ahogadas hasta el culo de pedas y ya besándose con el mesero, con el del ballet. O sea, dices, híjole, ¿y luego dónde quedó tu moral? O sea, esa es la gente que más critica, que más habla. Entonces, al final, a nadie vas a tener contento. O sea, unos van a decir sí, otros que porque no, otros que porque está feo, porque huele mal, porque eso no es correcto. ¿Quién dice que es correcto y que es no lo correcto? O sea, lo que puede ser para ti correcto, para mí no. Sí, y al revés, viceversa. Entonces, yo lo que les digo, cada quien viva su vida como quiera vivirla, haga lo que quiera vivir, pero sean felices y dejen de juzgar a los demás. Y yo creo que cuando tienes el tiempo para juzgar a los demás, para estar viendo la vida ajena, es porque tu vida estaba así, estoy hecha mierda. Sí, Entonces, ese es un punto. Sí, hay personas que son muy, muy, muy hipócritas y muy doble moral. Y, y también fíjate que una de estas partes que ahorita eh, se me vino a la mente fue que hace días yo vi un meme aquí en Facebook que decía que las chicas con OnlyFans no pueden tener pareja estable, o sea, no pueden tener pareja seria, ¿cómo crees que una chica con OnlyFans va a tener un novio o una pareja estable? ¿Cómo crees que va a tener un compromiso? Entonces, eso también es algo que a mí me genera cierta eh, molestia, inquietud, porque digo, guau, wow, o sea, ¿qué tan cerrada puedes tener la mente como para seguir en pleno siglo XXI pensando que tienes que estar amarrada a alguien y, y cumpliendo las expectativas de alguien, porque en lo personal nunca me ha interesado agradarle a la gente. Y, y eso es algo que tal vez se me tache como de mamona, pero es la verdad. Eh, yo siempre a veces, no sé, subo una fotografía solamente porque a mí me gustó cómo me veo y nunca la subo, pensando si te va a gustar o no te va a gustar. Entonces, creo que hay demasiada gente así, y estamos rodeadas de gente así y también de gente que, que prohíbe cosas y que se da la vuelta. Por ejemplo, en las parejas me ha tocado bastantes ocasiones que hay parejas que yo no conozco y de repente se pelean por mí, ¿sabes? O sea, es como, es que mi novio le dio like a tu foto, le, eh, mi novio le da puras en corazón a tus fotos. Es como, yo no lo conozco. Entonces, también ese tipo de cosas de me ha generado problemas el subir ese tipo de fotografías. Bueno, pero mí... al, fin, al final, Francia, es, tú estás libre de, de ese tipo de comentarios estúpidos porque, ¿culpa de qué? O sea, güey, mejor dile a tu novio que no esté viendo mis fotos, no, a mí no me reclames, o sea, eso no es un pedo tuyo, ni tienes por qué sentirte mal, digo, todo lo contrario, la, digo, perdón, se va a escuchar, pero si la mujer te reclama, pues, güey, analiza tu inseguridad, analiza lo que están haciendo como pareja, pero a mí no me culpes, si eso se me hace una pendejada enorme. Pero bueno, a ver, Francia, preguntan. Eh, ¿Creen que hacer contenido para OnlyFans sería una manera de hacer realidad fantasía de tus seguidores? Yo creo que, oh, bueno, o sea, hacerlas realidad tal vez no, ¿verdad? Pero... Pero creo que definitivamente sí, sí, porque creo que no sé cómo se maneje todavía la plataforma, te digo, porque todavía no estoy dentro, pero eh, yo creo que puedes tener, no sé, ¿puedes tener chat en vivo con ellos? Sí. Eh, ¿Hay algún apartado en donde puedes sí. tener un chat en vivo con sí, ellos? Sí, puede ajá. Entonces, yo creo que sí, sí se podría, porque a fin de cuentas, si sí, ellos están pagando una suscripción, eh, tú puedes con toda la creatividad del mundo eh, tal vez cumplir alguna alguna fantasía o algún fetiche que ellos tengan. Clara, si están dispuestos a, a pagarlo. Exactamente. Preguntan, ¿harías un video con tu pareja para sí, pareja. Pues ni tenemos ¿Cuál? O sea, de, todo depende también de lo de, de, de la pareja que tengas, vaya Porque no solo es decir ya que tenga pareja Sino también es ya que tenga pareja Pero qué tal va a tomar ese tema, ¿no? Porque en lo personal ninguna de mis parejas han sido como yo Así de, de mente abierta, así como de que, ay, o sea, la vida es, yo soy muy así como de que la vida es una, ¿me entiendes? O sea, yo es como que, ay, la vida es una y mañana te mueres y mañana no hiciste esto y el otro, y es hoy, es hoy y lo que tengas que hacer es hoy. Entonces, a mí no me ha tocado alguien con la misma mentalidad que me diga, así o sea, jalo, jalo, o sea, nunca me ha tocado alguien así. Siempre me han tocado gente que, oye, no, o cómo crees, ¿no? Entonces es como, bueno, está bien, uno cuando está en una relación, pues respeta también las ideas de los demás, ¿no? No todos están igual de locos que uno. Entonces, pues ahí sí te pudiera tener la oportunidad de que una pareja me dijera, no, pues sí, o te apoyo totalmente, pues vamos. <risa> Tú dejarías, dejarías de hacer algo por complacer a tu pareja, o sea, que, que te dijera algo que te gusta mucho, por ejemplo, la página, que te, que te está dejando ya económicamente bien, y te dice, ¿sabes qué? Ya no, párale. <risa> pues, o sea, a menos de que me ofrezca algo mejor, a <risa> menos de que ofrezca algo mejor, o sea, porque... Bueno, también tiene mucho que ver eso que acabas de decir. Eh, si la página ya te está generando ganancias muy grandes y te conviene, es algo que te está generando beneficios en lugar de problemas, no veo el por qué dejarlo. O sea, si la página no te está dando nada, no te está generando, ya de plano tú dices, no, la verdad es que no, no, no tengo ningún fan, este, no no me está dando esto y solo estoy sí, teniendo bien. problemas con mi pareja, Exacto. pues entonces sí, claro. ahí sí lo considero, ¿no? Y si sí digo, ¿sabes qué? La verdad es que no soy para esto, este, mejor hay que dejarla así, mejor ah, voy a hacer dinero de otras maneras, o sea, no pasa nada, lo dejo y punto. Pero sí. si yo me doy cuenta que yo llegué a un punto en el que la fama, uff, no me hablen... Pues obviamente no, no, la verdad no, no creo, de, no creo que lo dejaría a menos, a menos de que él me dijera, ¿sabes qué? Es que lo que te van a pagar ahí, lo que tú ganas ahí, o sea, mejor a, a, voy a invertir en tal negocio y tú me vas a ayudar o, o tú vas a trabajar conmigo y vamos a ganar más, o, entonces ahí sí. Pero mientras, o sea, si ¿sí no, si no es nada seguro, pues no creo. Diciendo, oye, no, no puedo cambiar también ahorita el caviar por los frijoles, digo, sí de repente un frijolito, pero no, no diario. Exactamente. Más A ver, más ahorita. Eres, fan, ¿eres fan o, o has hecho algo como tipo osado, así medio locochón en... en... No sé qué harías en fotos o qué harías algo así en, en, en la página. si so, ¿sí harías algo así medio más sí, locochón. Sí sí, eh. sí, sí, sí. Tengo sí aquí abiertamente, ya es un secreto que todos van a saber. Pero <risa> Bien, eso. muy o buena sea, declaración. Ya aquí, aquí, este es ya en exclusiva. Eh, hay un, un, este, un fetiche que se llama Shibari, eh, okay. que es ese es fetiche. O sea, soy totalmente, me gusta mucho ver fotografías de ese tipo, y a lo más que he llegado es a, a ver las fotografías de ese tipo. O sea, nunca lo he experimentado. He visto muchos, bastantes documentales sobre eso, por, investigado sobre eso porque es algo que me latería hacer mucho. Me gustaría mucho hacer una especie de fotografías así y sería algo muy loco, ¿sabes? O sea, es como que tienes que tener una mente y una flexibilidad, o sea, es una flexibilidad mental y también en tu cuerpo para poder llegar a, a, a tener ciertas posturas porque... Si no practicas como la flexibilidad, no es como que vas a te vas a ver así como toda distorsionada. Híjole, ahí sí Ándale. va a estar medio Ándale. Ándale. Ahí, ahí va a estar medio Mira, te diría, vamos a hacer unas. Híjole, voy a terminar toda llena de tortícolis. Pues, Zavala, ya tienes más chamba, ¿eh? Vamos a Nayarita a hacer unas. <risa> Ahí tienes la idea. Esto es me, me late. Sí, sí, sí. Es que al final es como eh, pues una cultura, ¿no? Es, es, son, todos esos fetiches son traen consigo toda una cultura y de años. O sea, es ancestrales. Hay un porqué, una razón. Entonces, digo, está. Yo he visto pero eh, algo que yo tengo mucho, eh, no sé si yo, es con cierto tipo de dolores los disfruto mucho, ¿sabes? El hecho de que yo también, por ejemplo, lo de los tatuajes, es algo que me preguntan demasiado, sí. siempre es algo como que, güey, o sea, ¿cómo no te duelen los tatuajes? O sea, ¿no te dolió ahí? ¿No te dolió ahí? Y yo como, sí duele, pero es un dolor que me gusta, o sea, yo ese dolor, yo llego y pregúntale al que al que me haya tatuado, pero en serio que con ningún tatuaje yo ni he dicho de que ya, ya, ya, o sea, no, es un dolor que yo llego y me, y me relajo totalmente y me acuesto y a veces me he quedado casi dormida, entonces, el shibari, eh, que a mí en lo personal me gusta muchísimo y me llama mucho la atención, es un, una práctica en, muy similar, muy similar a los tatuajes, ¿sabes? Porque también es un dolor muy intenso, pero ahí tú decides o la persona que te lo está haciendo eh, decide eh, hasta, hasta cuándo apretar demasiado o no okay. apretar tanto las, las cuerdas, las sogas. Tú decides ahí más o menos como hasta dónde llevar ese ese, ese límite del dolor. Pero definitivamente es algo que es muy espiritual también y por eso me llama tanto la atención. Porque son prácticas en las que, o sea, tu mente se vuela por completo. Es como, como aprendes a, a disociar tu mente con el, con el dolor. A mí la verdad okay. se me hace algo muy, muy interesante. Pues, pues yo no lo había visto así, o sea, no no lo no, había escuchado, pero la verdad es que nunca me, me he puesto a investigar. Eh, lo haré más seguido, <ríe> tendré que analizarlo más. Eh, sí se ve algo complejo, digo, así como lo está pasando en el video. Eh, sí, cualquier y sí, persona sí. sabe sabe hacerlo, eh, o sea, porque yo, esto la verdad, esto, la verdad, eh, no se lo he contado a muchas personas porque hay mucha gente aprovechada o muchos aprovechados que, a ver, hay que practicar, a ver, yo te lo hago. Entonces, eso no. La... No, Entonces, no Mira, pues yo no se lo he contado así a mucha gente, pero. Bueno, pues aquí ya lo vas a, ya vas a ver, mucho. Mucho. Aquí ya, ya, ya lo, lo saben todos. bueno a hacer sus amantes. A ver, primicia, primicia. Yo voy a mandar a Francia. No déjame aprender a hacer esas madres. Y yo te amo. Ay, ya hasta me dio calor. Ay, nos aprendemos, nos aventamos unos tutoriales. Va, me late. Muy bien, Francia, pues. Eh, ya era todo. Muchísimas gracias. Ya platicamos de, del tema. Espero le, les hayamos resuelto algunas dudas. Eh, platicamos lo que más pudimos sobre el tema. Eh, de verdad, si quieren saber algo más, si más adelante quieren se otra plática con Francia, pregunten, de verdad. Eh, no se olviden de seguir a la página Fit Rock estamos en colaboración y vamos a estar haciendo muchas entrevistas con ellos. Eh, hay otros atletas, otros eh, personajes del mundo fitness que también están colaborando con nosotros, y pues Francia, para mí es un placer estar otra vez contigo, platicar, tus charlas son muy amenas, eh, eh, son como, como de, si nos conociéramos ya de, de mucho, y, y la verdad que eso es agradable, esa química que hay me, me agrada mucho, me dio mucho gusto que haya sido la primera entrevista del año con Fit Rock, y pues las que vengan. ¿Algo que quieras decir y agregar para finalizar? Pues todos los que me están viendo, lo del chivari era broma. <risa> bueno, no sé qué. Es broma, pero si quieren, no es broma. Eh, pues todos los que nos están viendo y los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos a la entrevista, eh, la verdad es que muchísimas gracias. Ustedes, ustedes saben cuánto los aprecio. Eh, igual, Dani, este, pues también agradecerte a ti que me hayas eh, invitado pues, al canal de, de Fit Rock. Eh, les deseo mucho éxito en su trabajo y en sus próximas entrevistas. Y, eh, pues, nada, vayan a suscribirse al OnlyFans de Dani y próximamente al mío. Ahí voy a estar, ¿no? Y, pues, cruzan los deditos para que me, me puedan aprobar el mío. Y, este pues, ahí nos estaremos viendo luego en... Si tienen algún tema, igual, Dani, Dani, y yo podemos hacer videos en Instagram también, por si tienen algún gracias. tema, ya les la mañana gracias. que me dejen opciones. Va que va. Me late. Muchísimas gracias, Francia. Muchas gracias a todos. Alonso Gómez, eh, saludos a, a San Luis Potosí. Eh, Fernando Ríos, también muchísimas gracias por conectarte. Nos vemos pronto. Les mando un besote, Francia. Un abrazo, un beso para ti también. Y adiós, chicuelos.